Eh, buenas tardes y bienvenidos a esta tercera eh, sesión de este ciclo de, de Meetup que estamos organizando con, con CIDAD eh, sobre la revalorización del subproducto agroalimentario para el desarrollo de nuevos productos. En esta ocasión, eh, el tema de, de esta sesión es la tecnología de protección, estabilización y liberación controlada de los componentes bioactivos. Y vamos a contar con dos ponentes, eh, con eh, eh, Carla... Cadeo de, de la Universidad de eh, Cagliari y con Paz Robet de la Universidad de Chile. Eh, antes de empezar a presentaros a Paz, que será nuestra primera ponente, os quiero re recordar que esta sesión eh, está siendo grabada y que eh, una vez finalizada estará disponible en nuestro canal de YouTube por si queréis eh, consultarla. Eh, también, eh, una vez terminadas las ponencias, daremos paso a las preguntas de los participantes, eh, pero si a lo largo de las sesiones tenéis, eh, queréis hacer alguna, podéis utilizar el chat y al final las la leeremos. Entonces, bueno, como os digo, vamos a empezar con, con Pat Robert, que eh, nos va a hablar sobre técnicas de capsulación para la protección, estabilización y liberación controlada eh, de los principios activos. Como decía Paz, es eh, doctora en ciencias exactas por la Universidad Pontificia, Universidad Católica de Chile, y profesora titular del Departamento de Ciencias eh, de los Alimentos y Tecnología Química de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Ha sido directora del mismo departamento y actualmente directora de investigación de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Su línea de investigación principal es micro y nano encapsulación de compuestos bioactivos como herramienta para la aplicación en alimentos y en la formulación de preparados de liberación controlada. Tiene más de 75 publicaciones en revistas internacionales de la especialidad. El grupo de encapsulación que dirige mantiene colaboraciones con grupos extranjeros, principalmente España, Chile, México, Brasil, Uruguay, Perú, Argentina y en aspectos de investigación y formación eh, de jóvenes eh, investigadores. Así es que, Paz, eh, muchas gracias y cuando quieras puede, puede empezar. Vamos a compartir aquí la presentación. Eh, sí, bueno, perfecto. primero, eh, buenos días eh, para todos y y yo les voy a hablar en, en esta presentación sobre técnicas en general de encapsulación. He elegido algunas eh, para mostrarles a ustedes que están relacionadas más, ¿no es cierto?, con aquellas técnicas que más se utilizan a nivel empresarial. Y bueno, eh, en primer lugar, eh, para los que a lo mejor no están tan familiarizados con eh, la técnica de encapsulación, eh, Comentarles, digamos, que es una tecnología de recubrimiento de una sustancia, o sea, de un compuesto activo, cualquiera que tengamos, con un polímero. Y eh, cuando empezó la encapsulación, la encapsulación principalmente viene de bastantes años atrás, donde eh, se utilizaba el papel calco en las máquinas de escribir y con la presión de la tecla se liberaba el carbón que era, no cierto, el que lograba en el fondo eh, tener la segunda copia. Sin embargo, eh, esta técnica después se ha ido aplicando tanto en tecnología farmacéutica como en alimento, y como su primera definición principalmente era de protección, pero luego entonces un poco aplicando la parte de tecnología de farmacéutica, entonces se agregó una parte a la definición que considera el que puedan liberar los activos, ¿cierto?, o el contenido, en un lugar y o tiempo deseado a una velocidad específica. Esto significa que uno, modulando, ¿no es cierto?, el diseño de las partículas, uno podría liberarlo en algún lugar específico o a una velocidad específica. <coughs> Dentro de esta amplia gama de, de partículas, eh, tenemos que hacer la diferencia entre las micropartículas que están más o menos en tamaño de bacterias, de polen, o también de eh, nanopartículas que tenemos un tamaño entre proteínas y virus. L con respecto al rango de tamaño, las nanopartículas están entre 10 y prácticamente 10 nanómetros y un micrómetro, y las micropartículas entre 10 y 250 micrómetros. Les hago esta diferencia porque es importante cuando estamos hablando de uno u otro tamaño. Respecto al mercado de encapsulación, eh, nosotros podemos ver en este gráfico que en realidad, por ejemplo, eh, los principales eh, eh, países o continentes que... Están relacionados con el mercado de encapsulación y con investigación más fuerte. Son Norteamérica con un 44% de participación y Europa también, ustedes, ¿no es cierto?, con un 34%. Nosotros prácticamente estamos aquí en otros, alrededor de un 6%, y el crecimiento eh, del mercado, eh, más o menos, es alrededor de un 6,5% a un 7%. Esto es muy importante porque... Eh, este mercado de encapsulación uno tendría que mirar, ¿no es cierto?, cómo se distribuye eh, en, los diferentes, en los diferentes alimentos. Y aquí eh, lo que llama más la atención es que las bebidas, por ejemplo, tienen alrededor de un 17% porque la población eh, está muy interesada en tomar no solamente agua, sino que aguas que tengan algún componente eh, ya sea antioxidante o algún componente funcional que sea en el fondo saludable. Y el otro grupo más importante aún son los alimentos funcionales, alrededor de un 26% en el mercado. ¿Por qué estos alimentos funcionales? Porque justamente también por el interés de la población en tener un bienestar cierto en la salud. Y después ya alrededor entre un 10 o un 15% están los productos de panadería, los lácteos y postres, los snacks eh, y otros. Y dentro de los alimentos funcionales, principalmente tendríamos los cereales para el desayuno, los alimentos para lactantes, bebidas y jugos, las bebidas energéticas o mezclas instantáneas. Así que lo primero que uno tiene que pensar es que los compuestos bioactivos están en todas las frutas, en vegetales, en hojas, en semillas, en flores, en desechos agroindustriales, y que lo que uno hace principalmente es extraer estos componentes por diferentes técnicas, ya sea por solvente, o extracción agua subcrítica, fluido supercrítico, etc. Y entonces vamos a tener extractos vegetales que ya pueden ser hidrofílicos o hidrofóbicos. Y dentro de estos extractos vegetales, ¿cuáles son los principales eh, compuestos bioactivos que están presentes? Principalmente, por ejemplo, pigmentos carotenoides, betalaína, tocoles, que son la vitamina E, ¿no es cierto?, eh, que actúan como antioxidantes polifenoles, que es un grupo bastante importante que se ha asociado bastante... Eh, con la prevención de enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo, los ácidos grasos poliinsaturados, principalmente los omega-3, los fitosteroles eh, que están eh, relacionados con la disminución del colesterol dietario y también vitaminas ya sea hidrofílicas o hidrofóbicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando uno trae estos compuestos bioactivos, eh, ellos están eh, susceptibles a degradación por efecto del medio ambiente, o sea, la temperatura, la luz, el oxígeno, ¿no es cierto? Pero también están eh, susceptibles a degradación cuando uno los agrega a un alimento y por efecto en el fondo del pH, de las enzimas de los alimentos, por interacción con otros componentes de los alimentos, y también eh, durante su paso por el tracto gastrointestinal, debido a los diferentes pH que están en el tracto gastrointestinal y también a las enzimas presentes. Pero eh, esto lo que sucede es que produce una degradación y por lo tanto una ventaja no es cierto, de la encapsulación es que protegería estos compuestos bioactivos de la degradación sin embargo eh, también puede haber eh, otros eh, fines por los cuales uno quisiera encapsular como por ejemplo la baja solubilidad de algunos compuestos para adicionarlos en alimentos por ejemplo más hidrofílicos o la astringencia de algunos compuestos, o también para que no se produzca interacción de eh, compuestos en una matriz. Entonces, hay un sinnúmero de motivos por los cuales uno quiere encapsular estos eh, compuestos bioactivos. Entonces, dentro de los métodos de encapsulación, tenemos aquí eh, un bastante, en el primer gráfico vemos en realidad eh, el, el aumento que se produce en el uso de la encapsulación en, en la parte de alimento, y los diferentes tipos, más o menos los principales, por ejemplo, las emulsiones, las emulsiones dobles, ya sea agua en aceite o aceite en agua, ya los liposomas que van a ver después con Carla, eh, el secado por atomización, liofilización, lecho fluidizado, extrusión, eh, también la gelificación iónica, y... Eh, también más, más a modo de investigación está el electro spinning. Entonces hay muchos métodos de encapsulación y ¿cómo uno elige el método de encapsulación? Bueno, uno lo puede elegir por tamaño, ¿no es cierto? O sea, cuál es el tamaño que queremos de, la, de las partículas encapsuladas. Eh, generalmente eh, y también si ese método es aplicable para el compuesto, eh, para, para la matriz donde los deseamos adicionar. Eh, uno de los principales métodos de encapsulación y que es bastante conocido son entonces las emulsiones. Las emulsiones, por ejemplo, agua en aceite o aceite en agua, las emulsiones dobles, donde no solamente uno podría colocar un componente, sino que a lo mejor más de un componente, eh, en el caso, por ejemplo, de aceite en agua, aceite, uno podría colocar un componente hidrofóbico en el aceite, un componente hidrofílico en el agua y tendríamos una biencapsulación en una emulsión doble. Y en el caso eh, de agua, aceite en agua, lo mismo, ¿no es cierto? También podemos poner en ambas partes. Eh, ejemplos de ello, por ejemplo, es un aceite que este aceite se comercializa en Israel, que tiene fitosteroles eh, incorporados en el aceite y eh, como nanoemulsión, y nanoemulsión como, bueno, una nanoemulsión eh, aceite en agua, de tal forma que cuando uno le agrega el aceite, este se disperse fácilmente, ¿no es cierto?, y lleve en su, en su contenido estos fitosteroles. Generalmente los fitosteroles que se utilizan en este sentido son los estanoles, ¿ya? y en el caso, por ejemplo, de, de, de estos shots de yogur o, o yogur, etc., eh, es conocido que uno podría utilizar, por ejemplo, un tipo de nanoemulsión, agua en aceite. Entonces, son bastante versátiles y sirven bastante cuando queremos eh, encapsular para adicionar en una matriz eh, líquida, ¿ya? que eso es más difícil cuando uno tiene eh, partículas en polvo, eh, porque muchas veces solo se dispersan. En este sentido, aquí tenemos una ventaja eh, para... ...para este tipo de, de método de encapsulación. Otro método de encapsulación que es bastante utilizado... ...es el secado por atomización, que consiste en el fondo... ...en que uno tiene eh, este tipo de equipo, de, de equipo, donde ustedes pueden ver... ...que aquí eh, hay una boquilla eh, por donde se produce la alimentación. Además, eh, se incorpora au, eh, aire... ¿ya? y entonces se produce la atomización en pequeñas gotitas, en pequeñas gotitas, vamos a ver después cómo se produce la atomización, en pequeñas gotitas, y cuando sale y se produce la atomización, se encuentra con este aire caliente. La atomización es uno de los puntos claves en el secado por atomización, y una vez que estas gotitas las tenemos, se produce, se encuentra con el aire caliente, se produce una transferencia de calor y una transferencia de masa, de tal forma que el agua se evapora, ya y entonces eh, rápidamente es pasado a través, pasa a través de un ciclón donde se produce la separación del polvo y lo que uno obtiene es un polvo, que son micropartículas, esta es una fotografía SEM, más o menos para que veamos cómo son eh, estas micropartículas y estos sistemas eh, en general si mostramos aquí en el gráfico vemos en el gráfico la primera, esta es la temperatura de la partícula y entonces eh, aquí se está produciendo la transferencia de eh, de, de calor y de, y de agua evaporándose el agua y entonces empieza a disminuir el contenido de agua aquí tenemos la gota eh, y luego se forma una costra, en este periodo, que cuando se forma esta costra es cuando ya el secado prácticamente está terminando, y vemos que en la línea roja la temperatura de la partícula se mantiene más o menos constante, entonces la temperatura es bastante baja, ¿ya? Eh, dentro de la partícula, a pesar de que estamos usando una temperatura alta de secado. Y luego ya la segunda eh, etapa, que es cuando termina de difundir el agua desde dentro de la micropartícula, empieza a subir la temperatura de la partícula que es cuando ya está prácticamente llegando al ciclón y se está separando. Entonces, este es un método que se utiliza bastante porque eh, es un sistema eh, en general acuoso, ¿ya? porque es eh, un método de encapsulación de bajo costo está disponible en la mayor parte de los países porque eh, generalmente en todos los países hay un secador o varios secadores que se utilizan en las industrias eh, para secar leche, por ejemplo, o para hacer sopas instantáneas o para hacer ingredientes no cierto eh, que, que, que son en polvo. Entonces eh, es un equipo que es bastante además versátil, eh, lo otro que permite es que uno pueda encapsular moléculas tanto hidrofílicas como hidrofóbicas. En el caso de moléculas hidrofóbicas, uno debe hacer un paso previo, que es una emulsión, para poder eh, producir en el fondo la alimentación. Lo que se hace, en realidad, eh, industrialmente, es un, eh, eh, es un escalamiento primero. O sea, primero uno tiene que buscar las condiciones óptimas o adecuadas para obtener estas micropartículas, y por lo tanto se hace un screening a nivel de laboratorio, eh, y con ese screening a nivel de laboratorio, lo que a uno le permite es después tener las condiciones para que sean escalables y entonces puedan ser aplicadas a eh, un producto industrial en estas grandes torres de secado, que son muy diferentes, ¿no es cierto?, muy grandes con respecto a los secadores a nivel de, de laboratorio, entonces... Uno comienza a nivel de laboratorio, luego un equipo que sea a escala piloto y luego un equipo industrial. Eh, Esa es una ventaja bastante importante de, de este tipo de, de, de método de encapsulación que es el secado por atomización. Lo que sí uno tiene que considerar que uno podría tener distintos tipos de atomizadores. Por ejemplo, este es un atomizador de disco rotatorio, que en el fondo lo que hace es atomizar eh, por rotación del disco, y ustedes ven aquí entonces el, el atomizado, que después se va a encontrar con, con el agua caliente, o sea con el aire caliente, perdón, y también tenemos eh, boquillas que son boquillas que eh, permiten atomizar, que son muy diferentes porque la atomización se produce por presión, y el tamaño de la gota está dado principalmente por el tamaño de la aguja, ¿ya? que está al final de la boquilla, mientras que en el disco rotatorio el tamaño de la gota se da principalmente por en la velocidad de giro del atomizador. ¿ya? ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesa que las gotas sean pequeñas, porque se ha visto que mientras más pequeñas son las gotas, eh, la transferencia de, de calor y de masa es más rápida y entonces hay una baja permanencia eh, en, el secado, en el secador a altas temperaturas que debe ser alrededor de dos o tres segundos más o menos lo que permanece. Por lo tanto también es aplicable el secado por atomización industrialmente para moléculas que son sensibles a la temperatura porque el tiempo de estadía en realidad es muy bajo. Entonces, eh, si miramos así cómo es realmente una boquilla, vemos en este sistema que, por ejemplo, la alimentación va por una vía y el aire caliente va por otra vía. Entonces, no se juntan hasta cuando, hasta cuando es atomizado. Y lo que tenemos son microesferas que en el fondo son eh, prácticamente matriciales en este sistema, eh, me refiero matricial a que el activo está interaccionando con el polímero, eh, ya sea por diferentes eh, fuerzas, como por ejemplo puentes de hidrógeno, eh, interacciones Van der Waals, o, o distintos tipos de interacciones, y eh, entonces lo que tenemos es más o menos este sistema. También eh, las últimas investigaciones, hace un par de años atrás, lo que se está haciendo es utilizar boquillas, eh, que se llaman de tres fluidos, ¿no es cierto? Donde tenemos una alimentación en esta zona, eh, otra alimentación por este otro lado y luego también eh, el aire que va por otra vía. Entonces lo que obtenemos son microcápsulas, porque en realidad lo que sucede es que uno puede hacer una la alimentación la interna, por ejemplo, muy interna, es la alimentación 1. Entonces uno hace una alimentación donde colocas tu compuesto activo con tu polímero y luego puedes recubrir con un segundo polímero en la alimentación 2. Entonces lo que uno obtiene realmente es una microcápsula donde uno puede colocar compuestos bioactivos dentro, ¿no es cierto?, en la matriz matricial o también lo podrías colocar por fuera en los compuestos, ya sea, por ejemplo, si uno está encapsulando un aceite, eh, entonces podríamos tener una, un, un antioxidante por fuera o un atrapador de oxígeno, ¿no es cierto?, que no permita que el oxígeno pase dentro de estas microcápsulas. Y luego, eh, cuando tenemos que hablar de secado por atomización, tenemos varias variables que son independientes, que son las variables que tendríamos que ajustar para que el secado por atomización tener un... un, un unas micropartículas que sean óptimas, eh, son las variables independientes primero del equipo. O sea, ¿cuáles variables? Por ejemplo, la temperatura de entrada. Las temperaturas de entrada varían entre 120 y prácticamente hasta 200 grados Celsius. Y eh, mientras más alta la temperatura, obviamente la costra se forma más rápida y el proceso es más rápido y el secado es mejor. Pero también tenemos que considerar la temperatura de salida. Y en general las temperaturas de salida en algunos equipos se puede ajustar y en otros equipos la temperatura de salida la da prácticamente la temperatura de entrada o el flujo de la alimentación. Entonces en esa temperatura de salida nosotros siempre tenemos que fijarnos que siempre estemos sobre 75 grados Celsius o 80 grados Celsius de tal forma que las partículas no salgan húmedas porque si salen húmedas, entonces ahí vamos a tener problemas que se peguen en las paredes del equipo, etc. También la temperatura de alimentación eh, juega un rol importante, el flujo de alimentación, la presión de atomización, eh, y eh, esas son como las variables principales eh, que uno tendría que considerar en el equipo. Pero también tenemos algunas variables que están relacionadas con la formulación. Y dentro de estas variables que están eh, relacionadas con la formulación, uno tiene que pensar siempre, bueno, primero el tipo de sistema, si vamos a alimentar una solución o una emulsión o una dispersión, eh, también la viscosidad que va a tener este sistema, ¿no es cierto?, eh, el contenido de sólidos soluble, porque eh, el contenido de sólidos está relacionado con cuánta agua tengo que evaporar. Entonces, generalmente lo ideal en secado por atomización es trabajar alrededor de un 30 o un 50% de contenido de sólidos, sin embargo, no siempre uno lo puede lograr, porque los polímeros, hay muchos polímeros que no son altamente solubles, y por lo tanto, esto, esto está relacionado, esta variable está relacionada con al final con el costo no es cierto, de evaporar el agua eh, y la energía que se está utilizando. La relación entre el compuesto activo y el polímero eh, cuando se trata de encapsulación, también porque nosotros queremos que todo nuestro activo quede prácticamente encapsulado y el tamaño de gota, sobre todo el tamaño de gota en las emulsiones, es una variable también bastante importante que debe ser considerada. Y dentro de los métodos de encapsulación, ¿cuáles métodos de encapsulación? O sea, dentro del, del secado por atomización y en general, eh, aquellos eh, polímeros que se utilizan son agentes encapsulantes como polisacarios, gomas, celulosas, lípidos, proteínas. Y les he marcado en rojo los más utilizados, por ejemplo, los almidones. Y los almidones modificados que permiten, por ejemplo, almidones modificados hidrofóbicamente que permiten eh, elaborar eh, emulsiones sin tener eh, que hacer una emulsión, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, pasarla a lo mejor por un, por un sistema de, de alta presión. Las maltodectrinas son otro ejemplo de polímeros bastante utilizados, maltodextrinas con diferentes equivalentes de estroza. Eh, inulina, que es un polímero más bien eh, de liberación colónica, que se ha descrito más bien como de liberación colónica, los quitosanos y dentro de las gomas, la, el polímero, no es cierto, la goma cáscia, que no solo es como agente encapsulante, formador de film para evitar, en el fondo, eh, el paso del, del agua o del oxígeno sino que eh, también tiene un componente eh, proteico que permite utilizarlo también como un agente emulsificante. Y eh, los alquinatos porque permiten también la liberación en el intestinal, eh, carrageninas, por ejemplo, la celulosa ya sean carboxy, metil, etil, acetilo o hidroxipropil celulosa, y ya algunos lípidos como ceras, ácidos teáricos, dilicerios y las proteínas, todas las proteínas que ustedes se puedan imaginar, gluten, caseína, al lado proteico de soya, las proteínas de leche, eh, etc. O sea, hay muchos agentes encapsulantes y actualmente estos agentes encapsulantes también se están utilizando mezclados para obtener nuevas propiedades porque al mezclarlo, prácticamente tú tienes un eh, agente encapsulante nuevo, distinto, ¿ya? Eh, aquí tenemos un ejemplo de una cascarilla de rosa mosqueta, que en Chile es un desecho agroindustrial en el sentido de que queda después de que uno extrae la semilla que se utiliza como eh, para fines cosméticos, entonces queda la cascarilla de rosa mosqueta que tiene eh, componentes eh, bioactivos del tipo carotenoide, y una vez que la uno la extrae con un solvente, se puede estabilizar en un aceite, un aceite vegetal. Para secarlo, entonces tenemos que hacer una emulsión y luego del secado por atomización, por ejemplo, obtenemos este tipo de polvo. Eh, es un ejemplo. Eh, ahora, ¿cuál es la desventaja en el fondo del, de, del secado por atomización? Es que eh, el secado por atomización es más bien un método de inmovilización, más que un método de encapsulación verdadera. Cuando uno tiene un método de encapsulación verdadera, todos tus activos quedan dentro en, de la matriz. Sin embargo, en secado por atomización, algunos de los activos quedan por fuera de la matriz. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Sucede que en el fondo estos activos se degradan por las condiciones del medio ambiente y entonces lo que nosotros tenemos que eh, lograr con todas las variables que dijimos, tanto del equipo y de la formulación, es lograr que tengamos una eficiencia de encapsulación del 100%, que sería prácticamente que todo estuviera dentro de la micropartícula. ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los problemas que podemos tener en el secado por atomización desde el punto de vista industrial? Es que hay algunos extractos, por ejemplo, que tienen alto contenido de azúcar y eso produce que se produzcan estas matrices que son como muy pegajosas y que se pegan en la cámara, entonces el rendimiento del proceso disminuye bastante. Y por lo tanto también eh, muchas veces pasa que cuando se ocupan azúcares tenemos una menor estabilidad porque eso hace que muchas veces la temperatura de transición vítrea disminuya y ahí tenemos eh, que fijarnos muy bien en cuál sería la temperatura de almacenamiento. Podemos utilizar eh, solamente biopolímeros que sean solubles en sistemas acuosos o al menos dispersables y no todos los polímeros, ¿no es cierto?, son solubles en agua. Y lo otro es que cuando utilizamos matrices que sean compuestos activos que sean hidrofóbicos, necesitan una preparación previa de una emulsión. Eso en el fondo a grandes rasgos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, eh, otro método de encapsulación, por ejemplo, es el, método, eh, es el lecho fluidizado. En, este, en el lecho fluidizado es solamente para activos que son en polvo, ¿ya? Eh, entonces esto es como las bolitas de la lotería en que tenemos abajo eh, todos nuestros compuestos activos, y eh, están dando vueltas, están girando, ¿no es cierto? Están como saltando este, estos compuestos bioactivos y eh, agregamos por la parte de arriba. Y en otros sistemas hay por la parte de, de inferior, eh, donde tenemos eh, nuestro polímero, ¿ya? Y con aire caliente que entra junto con, con nuestra eh, solución con el polímero. Entonces, generalmente se utiliza un solvente que sea. Eh, como etanol, por ejemplo, que está permitido en alimentos, pero que permite que eh, tengamos una, trabajar con temperaturas más bajas. Entonces, como estas, eh, estos compuestos eh, sólidos están eh, girando y estamos haciendo esta alimentación con el polímero, se van recubriendo para formar cápsulas, ¿no es cierto? Y cuánto queremos re recubrir es la variable tiempo, en el fondo, para que todo tenga, esté recubierto. Entonces, ¿cuál es la desventaja quizás de este método? Este método en realidad tiene la desventaja de que vas a tener partículas más grandes que en el secado por atomización. Y lo otro importante es que a nivel industrial... Eh, como las eh, micropartículas que obtenemos por secado por atomización muchas veces tienen o le quedan algunos activos que están en la superficie, el secado por atomización se utiliza en el fondo paralelamente con el lecho fluidizado, o sea, eh, con, eh, consecutivamente en el fondo salen, eh, salen las partículas del secado por atomización e inmediatamente pasan a un lecho fluidizado, de tal forma de obtener prácticamente una encapsulación verdadera donde ningún activo quede expuesto. Eso se hace eh, muchas veces industrialmente, no siempre, pero en algunas industrias sí lo tienen eh, montado. Otro método de encapsulación es la liofilización, y la liofilización, eh, bueno... Eh, tiene sus pros y sus contras. Lo primero que uno tiene que hacer es tener el activo, ¿no es cierto?, con el polímero en un solvente, generalmente agua, y luego eh, tenemos que congelar. El proceso de congelación puede ser rápida o puede ser lenta, y eso afecta también eh, la, las propiedades de las micropartículas. Entonces, eh, una vez que los tenemos congelados, se colocan en el liofilizador. Y luego entonces eh, el agua es sublimada porque trabajamos eh, a alta presión y entonces eh, vamos a tener nuestros compuestos encapsulados. Entonces aquí una diferencia, por ejemplo, grande en eh, la fotografía SEM, que no son eh, prácticamente, si ustedes se fijan, redondas, son como bloques y en realidad lo que uno obtiene es un sólido, eh, como, un, como un bloque que necesita romperlo eh, para obtener el polvo y muchas veces en este proceso de ruptura eh, también podrían romper eh, el, el encapsulado y, y por lo tanto tener como más activos que están eh, superficiales. ¿ya? Eh, también este sistema eh, es muy bueno para activos que son muy sensibles a la temperatura porque aquí estamos trabajando con baja temperatura Así que es muy aplicable, sin embargo cuando uno compara eh, la liofilización con el secado por atomización muchas veces no ve eh, prácticamente diferencias en cuanto a encapsulación y en cuanto después a estabilidad de los compuestos activos. Sin embargo la liofilización es un método que tiene un, un costo mucho más elevado y, y no hay tantos equipos disponibles a, a escala industrial con respecto al secado por atomización. Eh, cuando vamos a la caracterización de las micropartículas, tenemos un listado muy grande de, de, de qué es lo que uno, a lo mejor, teóricamente, cuando comienza a, hacer, eh, eh, a encapsular ¿no, cierto? un compuesto bioactivo, a nivel de investigación, eh, luego ya tú lo tienes contado y no necesariamente necesitas hacer absolutamente todos estos eh, análisis. Pero dentro de ellos, lo más importantes son la hidroscopicidad, la reconstitución, la temperatura de transición vítrea, que te dice en el fondo, por DSC, que te dice en el fondo a qué temperatura máxima en el fondo uno podría ocupar para el almacenamiento. Y eh, la idea de... Eh, encapsular es justamente también prolongar, ¿no es cierto?, la vida útil de los eh, productos. Y en este sentido, nosotros tenemos que diferenciar eh, cuál es el objetivo del, del, del por qué uno quisiera... Eh, tener estas micropartículas o diseñar estas micropartículas. Y uno de los primeros objetivos es la protección desde las condiciones del medio ambiente. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una eh, encapsulación de un extracto de jugo de granada, donde vemos, por ejemplo, durante el almacenamiento a 60 grados Celsius, eh, cómo se van degradando los polifenoles. Entonces aquí tenemos el extracto puro que se degrada rápidamente, sin embargo este extracto encapsulado con maltodectrina prácticamente permanece constante durante 60 días de almacenamiento. Y más crítico aún es cuando uno sigue las antocianinas, en que las antocianinas prácticamente en menos de 10 días ya no tenemos absolutamente nada, y eh, sin embargo, tenemos sobre un 80% a los 60 días de almacenamiento a una alta temperatura. Entonces nuestro objetivo puede ser, por ejemplo, encapsular compuestos activos de frutas, por ejemplo, o verduras o desechos industriales estacionales que permitan tener un ingrediente para alimento durante todo el año, o sea, por lo tanto, nosotros quisiéramos una protección para tener un, un periodo de vida útil bastante eh, largo. Ese es uno de los, de los propósitos y donde hay muchos estudios eh, a nivel de investigación eh, eh, de protección para tener un ingrediente. Pero nosotros también podríamos querer, bueno, en este sentido, eh, para este punto de protección de las condiciones del medio ambiente, lo que el mercado, el mercado es muy grande para lo que es aromatizantes y saborizantes, ingredientes para este tipo de compuestos. Y en Chile, por ejemplo, alcanza 1.500 millones de dólares al año en importaciones de saborizante, aromatizante y otros sucedáneos. Y vemos, no es cierto, aquí el crecimiento, bueno, algunas bajas y crecimiento a lo largo de los años. Eh, otro, ¿qué es lo que sucede ahora? Uno tiene las micropartículas, entonces queremos ir hacia el lado de funcionalizar alimento. Entonces, cuando tenemos estas micropartículas, ¿qué es lo que puede suceder? Nosotros las queremos agregar a un alimento. Eh, puede suceder que utilizamos un polímero que sea soluble en agua, entonces, al agregarlo en el alimento, entonces hay una liberación muy rápida del activo en el alimento. Eh, y esto, eh, o podría suceder que lo agregamos en un alimento y no se libere en el alimento. Entonces, cuando la liberación es muy rápida, en realidad los activos se liberan y quedan expuestos a la matriz prácticamente muchas veces como si no los hubiésemos encapsulado. Y, pero a veces eso eh, lo queremos. ¿Por qué lo queremos? A veces queremos, por ejemplo, adicionar algún ingrediente que tenga algún antioxidante, eh, porque queremos proteger lípidos, por ejemplo, del alimento, y queremos que sí se libere ese antioxidante en el alimento, porque lo estamos agregando como un ingrediente de protección del alimento. También podemos querer eh, que, que se libere... Eh, en el, en el alimento, en forma controlada, por ejemplo, un colorante, que tenemos que agregar mucho color, mucho, mucho colorante eh, al inicio para que permanezca durante el tiempo de vida útil. Entonces, eh, pero en el concepto, en, en este sentido, hablando de liberación, en el alimento, por ejemplo, viene el concepto de lo que es liberación. Entonces, nosotros tenemos micropartículas que están. Eh, seleccionamos eh, un polímero, vamos a ver más adelante cómo uno selecciona el polímero, seleccionamos el polímero, cuando es de liberación, y cómo estos polímeros liberan, por distintos mecanismos, puede ser que el activo se libere en forma difusional, por deltas de concentración, ¿no es cierto?, o puede ser que el activo se libere porque el polímero se hincha Entra el solvente dentro del polímero y las moléculas, los activos, son capaces entonces de difundir con mayor facilidad o también por erosión, ¿ya? O sea que se empieza a destruir como la capa externa, desde externo hacia el interno, ¿no es cierto?, de la partícula y se empiece a solubilizar, ¿ya? Entonces, el hinchamiento y la erosión también producen cierto tipo de control en, en, en las. Eh, en, en, cuando queremos en el fondo agregar las micropartículas en el alimento. Pero si nosotros pensamos solamente en que queremos hacer un alimento funcional, eh, nosotros no queremos que se libere en el alimento, entonces lo que queremos en realidad es preservar las propiedades del activo hasta que sea consumido. Y entonces estamos haciendo un alimento que sea saludable o un, anti, un alimento que sea funcional. Nos aseguramos de que solo va a haber liberación desde que comienza eh, a pasar por la boca en adelante. Entonces, en algunos ejemplos, eh, nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí en el caso de los ácidos grasos omega 3, que generalmente son los ácidos grasos más complicados como los, eh, el EPA y el DHA, porque se requieren en la dieta, pero son eh, moléculas, al tener muchos dobles enlaces, son moléculas que son muy susceptibles a degradación, además que a veces tienen un sabor que no es tan deseable, entonces se encapsulan. Y eh, hay algunos productos como galletas, por ejemplo, eh, pan, eh, algunos cereales que contienen... Eh, eh, estas micropartículas. Como sabemos? Tenemos que leer en la parte de los ingredientes, por ejemplo, en este caso, omega-3 en polvo, dice, y que viene de, eh, generalmente puede ser, por ejemplo, sardina, que se extraen estos ácidos grasos, o sea, se extrae el aceite y entonces luego se encapsula. Entonces, tenemos ahí algunos ejemplos de eh, aplicación de... Aceites encapsulados de micropartículas de aceite en diferentes alimentos. Eh, por ejemplo, acá tenemos omega-3, EPA y DHA en eh, jugos de naranja, ¿ya? Eh, donde eh, dice, incluso en el etiquetado, dice que aporta 50 miligramos de EPA y DHA combinado por porción. Es eh, una forma también entonces de aumentar el consumo de los omega-3. En el caso de las leches, por ejemplo, en el caso de las leches, muy conocido que eh, tanto las vitaminas están encapsuladas como, por ejemplo, el DHA y a veces también incluso luteína que se le agrega eh, como protector, ¿no es cierto?, de la oxidación eh, para evitar la degeneración eh, macular mediada por la edad. O, eh, entonces, tenemos leches con estos eh, ingredientes que están encapsulados. Y por otro lado también hemos visto, por ejemplo, salsas de tomate, mantequillas de maní, helados, etcétera, con omega-3 encapsulado. En una, en, en una aproximación, una iniciativa que entre una empresa chilena y la facultad de nosotros, eh, se hizo un estudio, por ejemplo, para hacer nanopartículas, eh, nanomulsiones en realidad, de curcumina, y estas nanomusiones, aprovechando en el fondo los beneficios de la curcumina como antioxidante, principalmente, eh, y se, se comercializan ya en el mercado tres productos que son eh, para deportistas, eh, para un mejor eh, beneficio en la, ciudad, el, en, en la salud, etcétera, Porque eh, además la curcumina tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, esto es, eh, eh, lo menciono porque, porque siempre eh, el, el lazo entre universidad y empresa es muy importante para sacar en el fondo, para hacer como todos los ensayos, porque aquí se partió de los ensayos preliminares, ¿no es cierto? Va hasta después eh, escalar eh, para poder eh, obtener el producto que se comercializa. Y por último... Uno diseña también eh, micropartículas que tengan eh, un, un efecto protector eh, durante el tracto gastrointestinal para que la liberación sea en el lugar específico donde se absorben los compuestos. Por ejemplo, si estamos hablando de polifenoles, los polifenoles en general se absorben en el intestino delgado, sin embargo, por ejemplo, las antocianinas se absorben en el estómago. Entonces, dependiendo del tipo de polifenol o dependiendo del tipo de compuesto bioactivo, en realidad uno puede utilizar distintos tipos de, eh, de, de polímero para eh, liberación específica en el tracto gastrointestinal. Eh, solo decirles que cuando uno quiere hacer un alimento funcional, eh, uno tiene que hacer los ensayos idealmente en personas, ¿no es cierto? Pero eh, eso es más difícil son, eh, se necesitan muchos permisos entonces lo que, las primeras, el, el, el paso previo es la digestión simulada in vitro ¿ya? donde a uno le interesa saber la bioaccesibilidad o sea cuánto uno tiene el lugar donde se absorbe y muchas veces la potencial biodisponibilidad o sea cómo, cuánto sería lo que atravesaría eh, por el intestino pero para ello se utiliza algún tipo de membrana en el fondo que simule el intestino bueno, este es un trabajo que hicimos en conjunto eh, con el CIDAP eh, de un extracto de hojas de olivo que tiene eh, oloropeína principalmente, que es una molécula de hidroxitirosol con un ácido helenólico y, y tiene aquí un azúcar. Y lo que les quiero mostrar es cómo el polímero afecta en la liberación del tracto gastrointestinal. Entonces... En el primer gráfico mostramos cómo se degrada el extracto tanto a nivel gástrico ya prácticamente no es cierto hay una degradación muy grande y luego en el intestino prácticamente termina de degradarse y al colon prácticamente no llega absolutamente nada eh, sin embargo cuando encapsulamos el extracto en alginato de sodio qué es lo que sucede sucede que nosotros lo que vemos es una pequeña liberación a nivel gástrico, lo más probable es que sean los compuestos que quedaron en la superficie de la micropartícula, que ellos son los que se están liberando, y luego una liberación bastante eh, sostenible en el tiempo durante eh, el paso por, eh, intestinal, y entonces vemos cómo se va liberando y prácticamente llega a un 100% de liberación al final del tiempo que está en el intestino y se logra una alta eh, un, un contenido bastante importante eh, a nivel colónico, donde podría actuar como un antiinflamatorio a nivel local, no solamente en el colon, sino que también en el intestino. Entonces, eh, si, si ahora lo comparamos... Oh, yo, Quería ver, eh, no sé por qué no sale. Bueno, si lo comparamos con otros eh, con otros eh, eh, polímeros que yo había puesto aquí, pero no, me, no sé por qué no me, no me sale. Eh, bueno, pero se los puedo decir. Por ejemplo, en maltodextrina en maltodextrina lo que uno ve es algo muy similar, prácticamente hay una liberación, porque la maltodextrina es un polímero que es soluble en un sistema acoso, entonces prácticamente se degrada como eh, se degrada el extracto, sin embargo hay una degradación a nivel intestinal, pero llegamos a un nivel mayor eh, en el intestino porque se produce una interacción entre la maltoestrina y la oloropeína que no permite que se libere totalmente a nivel intestinal y entonces se libera en el colon. Y podemos tener un contenido importante prácticamente de oloropeína también a nivel colónico. Eh, bueno, y mostrarles además, eh, bueno, en el laboratorio de, del... De la facultad, ¿no es cierto? Donde tenemos un secador, eh, este es un secador mini spray drying eh, y este es un nano spray drying. ¿ya? Entonces podemos hacer partículas que sean micro y partículas que sean nano y también tenemos un equipo que es a escala de piloto, a escala piloto, donde uno puede eh, del secador del micro spray drying pasar a un escala piloto. Y eh, por el tiempo, le agradezco mucho su atención. Este es el grupo de trabajo, las montañas que le quería eh, mostrar de Santiago en invierno y nuestra facultad. Y agradecer mucho. Muchas gracias, Paz. Muy interesante. Eh, hay varias preguntas en el chat, pero vamos a dejarlas para el final. ¿va? Vamos a pasar ahora con Carla. Eh, os voy a presentar a Carla. Eh, Carla es doctora en tecnología farmacéutica y profesora adjunta de tecnología farmacéutica en el Departamento de Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente de la Universidad de Cagliari, en Italia. Es autora de 71 artículos en revistas internacionales de la especialidad y colabora activamente con varias investigadoras a nivel europeo. Su actividad investigadora se centra principalmente en la preparación y caracterización físico-química de innovadores sistemas de administración de fármacos nanométricos, especialmente liposomas, liposomas modificados para la protección y administración tópica o transdérmica de antioxidantes, antiinflamatorio y antibacteriano. Eh, su interés también está orientado hacia estrategias novedosas para mejorar el suministro de fármaco antioxidante, antiinflamatorio en el colon a través de vesículas recubiertas de polímero o polisacárido. Eh, Carla, cuando quiera, adelante. Voy gracias. A compartir pantalla. Vale. Eh, muchas gracias al, al PTS y al CIDAF y sobre todo a Javier para la invitación a participar a esta sesión de, de Meetup. Quería empezar hablando de, de los ingredientes bioactivos que utilizamos nosotros para la investigación, que mayormente son compuestos naturales, eh, que pueden ser compuestos individuales, eh, aislados de fuentes vegetales como el resveratrol, la quercetina o la curcumina, o compuestos más complejos como estratos secos o aceites esenciales. En general, estos compuestos naturales tienen actividad antioxidante, antiinflamatoria y antimicróbica, pero tienen inconvenientes que son una baja solubilidad en agua, una baja instabilidad y una baja biodisponibilidad. Entonces para solucionar estos problemas utilizamos las nanotecnologías. Las nanotecnologías incluyen liposomas, que son vesículas fosfolipídicas, a decir que los fosfolípidos se ponen en agua o en medio acuoso y se forman estructuras esféricas con una o más doble capa. Las vesículas fosfolipídicas tienen muchas ventajas. Eh, pueden incorporar compuestos lipofílicos o compuestos hidrofílicos y, y van a modificar la farmacokinética de los compuestos incorporados y van a proteger los, los compuestos incorporados por efecto del medio ambiente, de la contra la degradación por efecto del medio ambiente. Y las vesículas fosfolipídicas son estructuras eh, muy versátiles, se pueden modificar, se puede modificar la superficie dependiendo de la, de la vía de suministración que se, cree, que se quiere realizar y entonces mayormente las vesículas modifican la solubilidad, mejoran la solubilidad de los compuestos incorporados y la biodisponibilidad y controlan la liberación de, de su contenido y, en el tiempo y en el sitio de acción pero los liposomas tienen inconvenientes también en relación con su coste, con la escalabilidad Industrial y por la eh, estabilidad en el tiempo. Las vesículas fosolipídicas normalmente se preparan con el método convencional, que es el método de hidratación del fin lipídico. Los fosolípidos eh, se disperden con el fármaco, con el compuesto lipofílico en, en un disolvente orgánico, se evapora el, el disolvente y se obtiene un fin lipídico. El fin lipídico se hidrata con agua o con un buffer y se obtiene la dispersión vesicular. Y el tamaño de las vesículas se puede reducir para sonicación o para extrusión. Pero nosotros utilizamos un método que es más rápido y más sencillo porque no se utilizan los disolventes orgánicos. Todos los componentes se disperden en agua, en el medio acuoso y se sonica directamente. Así que se obtienen una dispersión de vesículas de pequeño tamaño. Entonces, este método es más rápido y más ecosostenible y más escalable. Las vesículas se pueden utilizar para diferentes aplicaciones. Nosotros mayormente eh, utilizamos la aplicación sobre la piel o la suministración oral para alcanzar el intestino. Y claramente las vesículas... Tienen que ser preparadas de manera diferente para que se tienen que suministrar a la piel o al intestino. Por la piel, por ejemplo, las vesículas, los liposomas se preparan con los osolípidos en agua, pero añadiendo un componente para mejorar la permeabilidad, la permeación de las vesículas y del compuesto incorporado en las capas de la piel. Entonces se pueden añadir, por ejemplo, un promotor de la penetración, o el etanol o un surfactante que mejora la permeabilidad de las vesículas. Y además se pueden también añadir un, un compuesto como por ejemplo polímeros que cambian la viscosidad de la formulación porque la viscosidad es importante para la aplicación sobre la piel de una preparación. Las vesículas, una vez que son preparadas, tienen que ser caracterizadas, se pueden utilizar diferentes técnicas, eh, se va a medir el tamaño, el tamaño medio de, la, de las vesículas, la carga superficial, la carga de superficie, la morfología, la estructura del, de las vesículas, por ejemplo, con la microscopía eh, electrónica o con los rayos X, y se va a cuantificar la, el fármaco, el compuesto que se ha incorporado dentro de, la, de, la, de las vesículas y se va a medir también la estabilidad en el tiempo y la reología, entonces la viscosidad. La estabilidad de, la, de las formaciones vesiculares es muy importante, es un parámetro muy importante, es un problema. Por, por las vesículas. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es liofilizar, como hemos visto con Paz, con la presentación de Paz, liofilizar las vesículas. Así que se puede, no, se puede obtener un polvo que, que se puede conservar por un periodo de tiempo más largo. Para la aplicación sobre la piel, las vesículas fosfolipídicas eh, pueden facilitar la penetración y el acúmulo del, del fármaco incorporado en las capas de la piel. Nosotros utilizamos la, las células de France, que son un método para, cuanti para medir y para cuantificar cuánto fármaco se ha liberado de las vesículas y se ha acumulado en la piel o cuánto fármaco se ha permeado y se ha acumulado a la sangre. Entonces, para este estudio se puede utilizar la piel humana o la piel de cerdo o la piel de ratón, por ejemplo. En esta diapositiva podéis ver, por ejemplo, una imagen de microscopía confocal de la piel tratada por cuatro horas con liposomas que contienen resveratrol. Entonces, lo que se puede ver es el efecto que, que tienen la, las vesículas, las vesículas con el, el compuesto incorporado sobre la piel. Entonces, por ejemplo, el, el nivel de hidratación de la piel y cómo cambia la, la estructura de la piel. También se pueden hacer estudios in vitro y estudios en vivo. Por los estudios in vitro, en cultivos celulares, por ejemplo, utilizando eh, células de la piel como queratinocitos o fibroblastos, lo que vamos a ver es eh, la interacción de, la, de los liposomas, de las vesículas y del fármaco incorporado con las células y si las vesículas mejoran, facilitan esta eh, interacción y la eh, distribución de las vesículas y del compuesto incorporado dentro de las células. Y entonces vamos a, a ver la citotoxicidad que tienen el compuesto en solución y el compuesto incorporado en las vesículas y cómo se distribuyen las vesículas dentro de la, de la célula. Por ejemplo, en esta imagen, que es una imagen de microscopía de fluorescencia, podéis ver cómo las vesículas que están marcadas, que están coloradas, se distribuyen dentro de la, de la célula, en el núcleo o en el citoplasma. Y luego vamos a testar la eficacia que tiene el, el, compuesto, el compuesto incorporado en confronte con... El compuesto libro, eh, libre en solución. Entonces, eh, sí, las vesículas van a mejorar eh, la eficacia que tiene la, el compuesto eh, incorporado, eh, especialmente eh, contra el estrés oxidativo eh, debido al, a los radicales libres. Y por los estudios en vivo uh, se pueden utilizar uh, modelos animales. Eso es un ejemplo de un modelo animal uh, de uh, edema e inflamación en, uh, en ratones. Uh, vamos a ver lo que, lo que pasa cuando uh, aplicamos la, las formulaciones vesiculares sobre la piel. Esto es un, un ejemplo de, de vesículas que contienen quercetina. Y, y hemos comprobado que cuando la quercetina está incorporada en las vesículas, el efecto es eh, mucho más significativo. Entonces, las vesículas van a mejorar la lesión cutánea inducida el um, TPA, que, que es un forbol, y van a, a disminuir la, la inflamación. Entonces... Por la suministración oral, entonces para alcanzar, alcanzar el intestino, las vesículas tienen que ser formuladas de manera diferente. Entonces los liposomas eh, básicos tienen que ser modificados. Lo que tenemos que hacer es recubrir la superficie de las vesículas utilizando un polímero gastroresistente, por ejemplo el quitosano o el leudragit, que va a proteger la vesícula y el contenido de las vesículas contra la degradación de, eh, en el ambiente en el, a nivel gástrico, en el ambiente acídico del, del estómago. Las vesículas eh, recubiertas con, con polímeros gastroresistentes se preparan simplemente... Eh, empezando con las vesículas básicas, con los liposomas, que se eh, añaden gota a gota a una solución del polímero gastroresistente. Entonces la preparación es muy fácil. Aquí también las vesículas se caracterizan por tamaño, por la carga superficial, la eficiencia de incorporación del, del fármaco, la morfología con la microscopía, y, y también con rayos X son, o calorimetría y la estabilidad en, en, en el medio acídico, eh, a pH acídico o a pH eh, alcalino y la velocidad de liberación, por ejemplo, de el, del compuesto incorporado. También eh, se pueden hacer eh, estudios in vitro con eh, cultivos celulares, con células, eh, con células intestinales, eh, vamos a ver aquí también la citotoxicidad, el efecto del, eh, del compuesto eh, individual o del compuesto eh, incorporado en las vesículas y la distribución dentro de las células de las vesículas y el efecto eh, antioxidante o antiinflamatorio que tiene el compuesto cuando eh, ha sido incorporado eh, en las vesículas. Por los estudios en vivo, Um, lo, que, lo que hemos hecho, por ejemplo, es eh, utilizar un, uh, un modelo animal de inflamación y de colitis ulcerosa, utilizando ratas. y Hemos testado las uh, vesículas eh, que contienen quercetina y, y hemos visto, y como podéis ver eh, vosotros también eh, con las imágenes de segmentos de, eh, de colon, que el efecto de las vesículas que contienen la quercetina es muy fuerte, muy significativo, y eh, el colon de ratas tratadas con la, las vesículas de quercetina es muy parecido del colon de ratas no tratadas, de, de ratas sanas. Vale, ahora me gustaría presentar los resultados de, de dos proyectos de colaboración, de colaboración con, con empresas. Eh, con eh, sobre eh, productos alimentarios el primero es un proyecto en colaboración con una empresa agrícola y con la universidad de basilicata sobre un, un pimiento rojo dulce es un, un, un pimiento típico de la región de basilicata que se utiliza muchísimo para eh, para cocinar por ejemplo con con la pasta es un eh, es un pimiento que se sabe que contiene muchísimo compuesto beneficioso por, por la salud. Eh, compuestos que tienen actividad antioxidante, eh, como polifenoles, terpenos o carotenoides. Lo que hemos hecho nosotros es de producir un, un estrato seco eh, para maceración. Eh, este estrato seco ha sido caracterizado y luego hemos incorporado el estrato seco en liposomas. Y hemos medido, hemos analizado la actividad antioxidante del estrato seco libre y del estrato seco incorporado en, en las vesículas. Primero hemos caracterizado el estrato y hemos visto que contiene 24 compuestos con actividad antioxidante como fenolos, capsinoides, flavones y vitaminas y carotenoides. Y luego hemos incorporado el estrato en liposomas. Eh, hemos preparado hemos obtenido liposomas de tamaño de pequeño tamaño de 80 nanómetros y que fueran estables por dos meses eh, durante la conservación y, y luego hemos visto que esto este extracto no tenía citotoxicidad en células y el extracto en en las vesículas también no tenía citotoxic, citotoxicidad en células y pero lo que hemos visto, es que es muy significativo, es que el, cuando el extracto eh, estaba incorporado en las vesículas, el efecto antioxidante era muy fuerte y, y, se, y, y se había a una concentración más baja que el extracto libre. Uy, perdóname. Esto es el segundo proyecto. El, es un proyecto financiado de la región es un proyecto sobre la aplicación del, del tomillo. El tomillo es una especie que en Italia se utiliza muchísimo para cocinar y nosotros hemos obtenido un, un aceite esencial de tomillo. Eh, se sabe que el, el, el aceite esencial contiene eh, monoterpenos y sesquiterpenos con actividad antimicróbica, antioxidante, antiséptica y antiinflamatoria. Entonces... Eh, hemos mm, obtenido el aceite esencial para hidrodistilación. Hemos caracterizado el aceite, lo hemos incorporado en, en liposomas, en vesículas de diferente tipología. Y, y hemos medido la citocompatibilidad del, del aceite incorporado en, en las vesículas. Y en colaboración con una quesería de Cerdeña, hemos preparado quesos enriquecidos eh, con diferentes tiempos de maduración. Entonces, hemos preparado quesos con los liposomas que contienen el, el aceite esencial de tomillo. Los liposomas fueran pequeños. Eh, hemos preparado los liposomas o las vesículas con diferentes componentes, diferentes ingredientes, pero todas tenían un tamaño pequeño, desde 80 a 100 nanómetros. Y, y las vesículas fueran esféricas y con una sola capa de, de fosfolípidos y, y luego hemos cuantificado, detectado y cuantificado los compuestos eh, del aceite esencial más abundante que, que eran el carvacrol y el timol y hemos calculado la eficiencia de incorporación de las vesículas que era muy alta y luego hemos eh, analizado la estabilidad porque eh, como, como he dicho antes es un parámetro muy importante muy crítico por, por esas uh, formulaciones de, de vesículas y la estabilidad de, la, de las formulaciones vesiculares era muy buena y hemos visto que cuando el, el aceite esencial de tomillo era incorporado en, en las vesículas la estabilidad era mejor y, y hemos testado las vesículas en, en células intestinales y no estaba citotoxicidas y hemos observado una proliferación de las células cuando, um, cuando el tomillo, el aceite esencial del tomillo, era encapsulado, incorporado en las vesículas. Y, y ahora estamos acabando la, uh, la preparación de los quesos enriquecidos y la cuantificación de los compuestos activos eh, del aceite eh, en el queso y la actividad antioxidante del queso y la análisis sensorial también. Entonces, para concluir, lo que hemos comprobado es que estos nanosistemas, estas vesículas fosfolipídicas pueden mejorar la biodisponibilidad y, y luego la eficacia terapéutica de compuestos natural de matriz eh, alimentaria o, o de matriz vegetal y estas formulaciones pueden ser eh, utilizadas de manera segura y, y eficaz por el tratamiento de enfermedades asociadas a estrés oxidativo y, y inflamatorio. Entonces, lo que tenemos que hacer es de mejorar o crear sinergias con la, las empresas para compartir ideas, para compartir tecnologías y, y métodos para producir productos eh, de alto valor añadido y, y sostenibles. Muchas gracias y aquí tenéis mi contacto si queréis eh, contactarme. Gracias. Muchas gracias, Carla por tu presentación. Eh, si os parece, eh, vamos a ir pasando las preguntas que hay en el chat. Las voy leyendo y como especifican para quién es, pues Carla y Paz va a ir respondiendo. ¿Parece? Vale, pues empezamos por la primera. Para Paz, eh, cuando hablamos de agentes encapsulantes, ¿se han utilizado PHAs como biopolímeros encapsulantes? Si es así, ¿han sido efectivos? Eh, bueno, con respecto a esa pregunta, eh, la verdad es que yo no he trabajado con ese tipo de, de bioplásticos que le llaman en general, eh, sin embargo me parece que son bastante interesantes, no he visto trabajos al respecto donde se hayan utilizado para encapsular compuestos activos, eh, tendría en realidad no hasta donde yo he visto, eh, habría que buscar en la literatura si hay algunos trabajos, pero me parece que eh, por sus características, eh, ya que tienen grupos carboxílicos y hidroxilo, eh, podrían ser eh, eh, agentes encapsulantes bastante interesantes. Ok. Eh, pasamos a la siguiente bueno, si la persona que ha hecho la pregunta que yo la estoy leyendo quiere hacer algún comentario al respecto de la respuesta, no hay ningún problema en que abra el micro y, sí. y, y hable ¿vale? que yo si no decir nada sigo leyendo eh, a ver, otra pregunta para Paz eh, ¿cuál sería la técnica más aplicable desde el punto de vista económico a la hora de incorporar a la industria? ¿habría que sacrificar por ejemplo algunos compuestos más termolábiles para tener una técnica más rentable? ¿Qué estrategia suele seguirse la industria en este sentido? Eh, bueno, es una pregunta un poco complicada, eh, porque eh, bueno, hay muchas técnicas de encapsulación y yo creo que depende, depende de qué eh, producto uno quiere hacer. Eh, porque claro, el secado por atomización es una técnica, yo diría, de bastante bajo costo. ¿Ya? Y muy aplicable, tanto eh, uno podría tener micropartículas eh, que podrías aplicar tanto en sistemas acuosos, de alimentos acuosos, como también en sistemas eh, de alimentos sólidos. Entonces, eh, pero también podrías ocupar otras técnicas y depende de la disponibilidad y depende del tamaño, o sea, en el fondo, gelificación iónica también es una buena técnica de encapsulación, que también no es cara, ¿no es cierto?, porque no necesita, no necesita una gran infraestructura, pero el, pero el tamaño de las partículas es de milímetros. Entonces, eh, uno quiere eh, que realmente se note eh, cuando tú lo consumes en la boca, por ejemplo, agregar a lo mejor... Eh, micropartículas de milímetros en yogur sería como raro pero a lo mejor agregarlos por ejemplo en una matriz que sea sólida eh, podría ser entonces depende mucho de cuál es el objetivo eh, que uno quiere para las micropartículas yo creo que ahí uno toma una decisión como bien clara eh, en cuanto a, a técnica a la técnica en que, que uno podría utilizar pensando en las técnicas de menos costo. Y en el sentido del secado por atomización, sí. Muchas veces uno sacrifica eh, alguna pérdida. Por ejemplo, <coughs> es normal en la encapsulación por secado por atomización de los pigmentos carotenoides que tú pierdas alrededor de un 40% ¿ya? de tu compuesto activo. Sin embargo... Eh, eh, cuando uno tiene una carga bastante grande, eso no, no sería eh, tan importante y, y podrías tener un producto igual bastante bueno. Pero es normal en productos que son como los pigmentos carotenoides, que son muy sensibles a, a la temperatura. Eso. Muy bien. Otra pregunta para ti, Paz. Eh, ¿Qué podemos hacer con un extracto que al atomizarlo se pega a la pared, por ejemplo, a causa de un alto contenido de azúcares? ¿O cuál sería el material encapsulante más idóneo en un caso como este? ¿Habría una técnica más idónea o precisa para la atomización, más precisa, perdón, que la atomización para secar o encapsular extractos de este tipo? Sí, eh, los azúcares son un problema en secado por atomización. Eh, ahí yo eh, aconsejo, o sea, es que depende. Por ejemplo, eh, el secado por atomización también se utiliza como secado como tal, no necesariamente para, para producir eh, micropartículas. Entonces yo les recomendaría utilizar una maltodextrina, porque con, al agregar una maltodextrina eh, mejora bastante la parte de la... De, de disminuir que se pegue, digamos, en las paredes del, del equipo. Y lo otro es tratar de eliminar los azúcares desde el extracto, ¿ya? Eh, hay eh, microfiltraciones, eh, eh, microfiltración eh, que podría utilizar a lo mejor para disminuir un poco la carga, pero si no quiere adicionar una técnica más porque eso significa mucho más costo entonces yo probaría con una maltodextrina muy bien continuamos contigo paz eh, cómo sería eh, para la parte de cosmética o de productos de limpieza suavizantes por ejemplo sería igual que para la alimentación no es tan igual <coughs> en los nutracéuticos están en la interfase entre, entre lo que es farmacéutico y lo que es alimento. Por ejemplo, en alimento nosotros no podemos utilizar prácticamente eh, polímeros sintéticos. ¿ya? Eh, solo Incluso polímeros naturales se usan en alimento y con algunas modificaciones... Eh, como acetilaciones, entrecruzamientos, etcétera, que, que en cada país está normado el, el nivel de modificación que uno le puede hacer a los polímeros. Eh, entonces, en cosmética, eh, si uno se acerca más a la parte farmacéutica, como se aplican en menor cantidad, ¿no es cierto?, uno puede utilizar algunos polímeros sintéticos que permiten eh, algunas propiedades específicas de liberación, por ejemplo. ¿Mm? Así que yo creo que ahí puede, puede manejarse más como una interfase de ocupar eh, no solamente biopolímeros, pero si uno va por el lado de los de, los, de la parte cosmética, por ejemplo, natural, eh, nada, que ahí si es natural, eh, siempre utilizar biopolímeros solamente. Muy bien. Preguntan también, Paz. Eh, ¿Nos puedes comentar en qué tipo de equipos usáis las boquillas de tres fluidos? ¿Habéis realizado alguna encapsulación usando esa boquilla de tres fluidos? ¿Qué variables de proceso son lo, las claves? Aquí... Ya, mira, eh, te comento, nosotros sí eh, eh, hemos usado la boquilla de tres fluidos para un diseño de micropartículas bien específico. Usamos aceite de nuez y aceite de chía para encapsular. ¿ya? Entonces, nosotros queríamos... Eh, Dar, eh, darle a, a esas micropartículas la funcionalidad de que se liberen en el intestino, para que los lípidos se liberen al intestino donde son absorbidos, ¿ya? Entonces, cuando uno usa el alginato de sodio en secado por atomización, es súper complicado porque tú no puedes agregar más de un 2% en la solución de alimentación. ¿Por qué? Porque el alginato de sodio es muy viscoso, ¿ya? Y, y además el rendimiento es como de un 50%, o sea, es muy bajo, entonces trabaja mucho para obtener muy poquito y en realidad hacer estudios a nivel de investigación, pero si, le, si lo llevamos a nivel práctico de realmente de, de, de escalarlo a la industria, es bastante poco viable. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En la alimentación, en la alimentación 1, en la INER, digamos, en la, en la parte interna, Teníamos eh, un cápsul, ¿ya? Eh, que es un almidón eh, modificado hidrofóbicamente eh, que hacía la emulsión con el, con el, con el aceite de Nuez. Y por fuera, en la outer de, de la boquilla, eh, teníamos el alginato de sodio. Entonces, para que tú tengas realmente eh, una. Mmm, para que logres que lo que formes en la cápsula, formar la capa externa, en realidad la clave es la velocidad eh, de la alimentación interna con respecto a la alimentación externa. La alimentación interna es más lenta, aproximadamente, de lo que nosotros hemos visto, unas 10 veces menor que la alimentación externa. Entonces, ahí sí tú logras eh, recubrir... Y cuando uno, por ejemplo, coloca una sonda para, para microscopía, en la parte, en el polímero externo, tú ves claramente el anillo, o sea, el anillo que se forma, que en el fondo representa, eh, representa la parte externa de, tu, de, de la cápsula, digamos, el polímero, se nota claramente. Y, y la boquilla es, es una boquilla que se compra eh, de tres fluidos, eh, y se coloca en el mismo secador que tú, que tú tienes si un, eh, un, un mini Sprite Drive por ejemplo tú puedes colocar, es eh, solo cambiar la boquilla y lo demás es trabajar en esta en, en, este, en este sistema digamos de, de, la, de, de la relación entre la velocidad interna y la externa esa es la clave Muy bien eh, la siguiente es para Carla eh, dice, eh, ¿habéis usado modelos de piel 3D y su ventaja o no frente a hacerlo mediante Franz? Y personalmente no, no lo hemos utilizado, pero eh, es un, un modelo muy, muy actual, una, uh, una alternativa muy actual para, para evitar el uso de, de modelos animales, para evitar el uso de, de animales y para que están problemas éticos, para, para el uso de la, de la piel de animales. Y, y los modelos 3D pueden, pueden ser equivalentes a, a la piel humana, que es la mejor para, uh, para testar lo, los, productos, eh, los productos, los productos cosméticos, por ejemplo, y porque la piel, la piel de los animales es diferente, de, tiene diferencias anatómicas. Eh, en respecto de la, de la piel humana, entonces los modelos 3D pueden ser equivalentes a la piel humana y mejor de, de, la, piel, de la piel animal, entonces sí, son una, una alternativa muy, muy muy muy importante, muy interesante. Bueno, aquí hay muchos dando la enhorabuena y las gracias por vuestra presentación, que lo sepáis, y hay una siguiente Nosotros. pregunta para Carla. Dice, de las emulsiones que habéis desarrollado para cosméticos, ¿algunos habéis evaluado ya directamente el producto final? En el producto final. Vale. El producto final no, y porque estamos en la, en la fase de, de desarrollo, de optimización de, la, de los productos, y, y entonces no, todavía no. Muy bien. Y no hay más preguntas. Paz, aquí eh, la persona que te preguntaba sobre las boquillas comenta que contactará contigo para, para hablar. Pues nada más. Por aquí no hay más preguntas en el chat. Si alguien de los participantes quiere hacer alguna pregunta directamente, que abra el micro y la haga sin problema. Aún tenemos uno, unos minutos. Yo tendría una pregunta... Sí, ¿puede ser? Claro, claro que sí. <risa> eh, no sé, a ver, como hemos hablado de, de dos técnicas principalmente, ¿no? De liposomas y, y de spray drying, mayoritariamente, ¿no? este, De tecnología de, de polvo. Eh, ¿Habría alguna, porque claro, los liposomas generalmente tú los tienes en un medio líquido? ¿Habría alguna posibilidad de obtener que, que no fuera liofilización Porque a escala industrial es un poco más, más caro, ¿no? A la hora de realizarlo. Eh, ¿Habría otra? ¿Habría la posibilidad de esos liposomas que tienen medio líquido secarlos mediante spray dryer y que sean eh, estables? Sí, sí, sí, sí, eh, se puede y, y, y puede ser que es más eh, menos, menos caro que, que la liofilización. entonces sí, sí puede tranquilamente y, y lo que se puede y lo que se puede el, el problema pero es el rendimiento. Del, del polvo que se obtiene. Pero seguro que, eh, que se puede obtener eh, partículas pequeñas y, y que se puedan eh, conservar por, por, un, por un tiempo largo. Y, y entonces se va a solucionar el problema de estabilidad que hemos visto que, que, la, que las formas líquidas eh, tienen. Sí. A mí me gustaría agregar algo al respecto, Javier. Eh, nosotros sí hemos secado niosoma que son sí. igual parecidos los liposomas, sí. y mmm, por secado por atomización y se reconstituyen perfectamente. Una vez sí. que tú ya los quieres utilizar, los reconstituye y se... Eh, perfecto, no hay problema. Genial, bueno, vale. gracias. Eh, ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muy bien. Pues entonces terminamos eh, esta sesión. Daros las gracias a Carla y a Paz por vuestra intervención y por vuestro tiempo. Ha sido un, una sesión muy interesante. Eh, os recuerdo que lo que he dicho al principio, en, en unos días estará disponible la grabación en el canal de YouTube de la Fundación del Parque Tecnológico por si queréis consultarlo o, o difundirlo. Y pues nada, por nuestra parte nada más. El próximo jueves tendremos la última sesión del ciclo. Así que a todos los que os interese, pues pues os esperamos. Eh, lo dicho, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Ya, gracias. Adiós. <risa> Adiós.